Juan no, no ha recibido la vacuna todavía. ¿Todavía? Sí, ¿no? es correcto. Por cierto, una, una cuestión: si usted está muerto y está viendo esto, Vaya hacia la luz, camine hacia ella. Ya no puedo estar aquí. Vayas a contemplar la gracia del Señor. Dicen que es muy chistoso, ¿eh? Vaya, ande, ande, ande claro, les, la, les. Gracia de, la gracia del Señor es mucho mayor a la gracia de es este mucho programa. mayor. Y ahora sí, vayamos, vayamos y andemos, y andemos contigo, Gabi Gra. Gracias, María en una terrible rutina, le tengo una solución, pero futbolera. El diseño es tristísimo, es tristísimo. Te recordó gladiador, ¿no, doctor? Sí, sí, Rocha sí, sí ahí de... cuando había salvado ¿no? a, a, a 3 mil millones de, de esclavos. Mira, mira, sea... mira la barrida. ¿No? ¡Máximos! Mira, ¡Máximos! <risa> ¡Míralo! Ah, ah, esto bañado ah, en la triple A. No, no, a mí pasa una bolsa de estas de avión para vomitar. Revelando contra los árbitros de una manera muy arrastrada al regresar aquí. ¿A qué importar? ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Por eso necesitas un analgésico más vitaminas B. Prueba Dolor Neurobion que combina diclofenaco que reduce la inflamación y vitaminas B que actúan en las fibras nerviosas. Dolor Neurobion alivia el dolor dos veces más rápido, incluso cuando es dolor mixto. Hay cosas que solo son de un buen godín. Hay otras que solo definen a un mi rey. Pero seas godín o seas mi rey, su crol bebible es para ti. Su fórmula líquida con vitaminas del complejo B y ácido glutámico está lista para actuar. bebible! su crawl bebible.